Entonces, nadar en el apnios, estar en esta guatita, el apnios para los griegos era, es el río por el cual se sumergen los muertos y también se sumerge quien va a encarnar y entonces olvida, ¿ya? Es el líquido del olvido, el apnios, y también cuando hablamos de apnios hablamos del líquido amniótico. Entonces, es eh, eh, bien, bien interesante desde donde, desde donde estamos viendo esto. Unirse al cuerpo y entregarse al mundo son las leyes según las cuales este ser humano se va a encarnar para encontrarse consigo mismo en la tierra, para vivenciarse a sí mismo, nuevamente. ¿Okay? Este respirar va a acompañar la encarnación y la meta del respirar es generar un espacio vital y espiritual donde resonar, que es... La base griega de, de la palabra persona, resonar.